Las orillas del majestuoso lago sagrado lago titicaca uña y marca se levantó el horizonte de un pueblo con cimientos aymaras y urus que pertenecían a los señoríos aymaras hablamos del municipio de huatajata que se encuentra ubicado en la provincia Omasuyos más del departamento de la paz a 87 kilómetros de la sede de gobierno a una altitud de 3835 metros sobre el nivel del mar es en este lugar donde comienza la aventura de hoy Recorrido aproximadamente 80 kilómetros desde la ciudad del Alto. Por fin llegamos hasta el municipio de Guatajata, que es la provincia de o más suyos del departamento de La Paz. Miren ustedes estas letras que nos dan la bienvenida a este lugar mágico, maravilloso, que está a orillas del lago Titicaca. El día de hoy tenemos un programa muy especial acá en Estamos Conectados al Aire Libre, así que los invito a acompañarnos durante los próximos minutos porque vamos a estar mostrándoles artesanías, gastronomía. Y todo lo que tiene que ver acá con los atractivos que puede encontrar en este lugar. Lo reiteramos, estamos de Guatajata, en la provincia de Omasuyos, el departamento de La Paz. Bienvenidos. Bueno, nosotros nos encontramos en el municipio de Guatajata, como ustedes ya saben, y estamos en la Feria del Pescado. Aquí me encuentro con José nos va a hablar acerca de los platos y nos encontramos en este lugar. José Luis, cómo está? Bienvenido. Estamos conectados. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Cuéntenos. Ahora acerca de los platos, que tenemos pescadito ahí, ¿qué variedad de pescado? Eh, claro que sí, eh, muy buenas tardes al canal. Eh, mi nombre es José Luis y nosotros aquí tenemos una variedad de pescado frito. Tenemos pejerrey, tenemos trucha, sábalo, tru chicharón de trucha, para que diguste todas las personas que vienen aquí a la feria del pescado que se celebra cada año aquí en el municipio de Guatajata. Nosotros justamente somos del pueblo, somos originarios. Somos del lugar, somos guatajateños Y por eso es que asistimos aquí Y nada, pues feliz, muy alegre De que esté entrevistado y La verdad es que es mucha gente La que viene acá Y es que quien no quiere venir al Lago Titicaca A servir un buen platito de pecafé Y de trucha, ah. ¿no es cierto? ¿Cuál es el plato que más sale, José Luis? El plato que más sale es el chicharrón de trucha que es lo que está haciendo mi hermano es lo que más sale porque es un ya es una trucha que es muy parecido al nuggets de pollo que no tiene hueso ni cuero ni nada es pura pura carne decir, José Luis, nosotros ah. encontramos un toquecito diferente en ah. los datos que usted prepara no es cierto sí. no es este tradicionales porque ha habido ya cierta fusión, porque se parece a los fingers, ah, cierto sí, sí, de sí. polio. ¿Entiende, un Luis, que usted tenía su restaurante sí, en la Ciudad de La Paz? así ah, antes de la pandemia, justamente nosotros nos encontrábamos en, en Irpavi, en el mega center en el patio de comidas. Pero por esto de la pandemia, pues ya tuvimos que porque por el motivo del alquiler, esas cosas, pero ahora nos estamos reactivando. Mediante las ferias ya muy pronto vamos a abrir nuestro local en el alto ya. Qué bien José Luis, sí. que la gente para encontrarlo, de repente para hacer sus pedidos? A algunos clientes que ya conocen nuestros platos me piden mediante el whatsapp que tengo y entonces hacemos los pedidos a domicilio a algunos clientes que tenemos pero ya, ya estamos creando una página en el face para poder lanzar nuestro lugar de donde vamos a ofrecer estos platos Claro que sí, José, ¿es la invitación a todos a la gente? Tal vez si les puede dar algún número de referencia para que le hagan los pedidos. Ah, claro. Eh, primeramente les invito aquí que vengan a pasear a este pueblo, que es de Guatjata, a pasear, a ver, a conocer el lago Titicaca, el municipio de Guatajata, que para tiene mundial. mucho, mucho para ofrecer. Tiene, tiene comida, tiene lugares, tiene paisaje que puedes disfrutar. Y lo otro sería que les puedo dar mi WhatsApp, que es el Atención. 7 58 27140 140 José Luis, para cualquier pedido y yo estoy para atenderles a todos los que gustan de los pescaditos José Luis, muchas gracias, sale en este momento en pie de pantalla el número de José Luis para que ustedes se contacten con José Luis decía algo muy cierto, es necesario que usted que nos sigue a través de la señal de viaje a la televisión, se acá en este lugar es un lugar realmente increíble va a encontrar usted un paisaje maravilloso por nuestro lado sagrado, además ya está haciendo calorcito, ¿verdad? Sí. tiene que venir a pasar un día maravilloso con la ah. familia ahora yo cocina. le voy a pedir a José Luis que nos muestre cómo se sirve este platito de, de chicharrón de trucha, con qué viene acompañado por favor José Luis claro, tenemos el chicharrón eh, este es nuestro Ahí está. El chicharrón de trucha que en sí nosotros ofrecemos variedad de guarnición que sería aquí por ejemplo vemos papa frita ensalada cocida que es la zanahoria, la vaina el brócoli y el chicharrón también podríamos variar con arroz con chuñito, con mote, con papa, con cáscara con postre, con yuquita, a gusto del cliente depende de lo que quiera usted de repente no le gusta el mote o el chullo, pero sí las papas fritas o las verduras para esa gente que quiere cuidarse, ¿no es cierto? Entonces acá usted solamente le envía... Pide al gusto de tenga y por supuesto va a encontrar un plato delicioso como este de chicharrón de trucha. En cuanto a los costos José Luis, podemos darle una referencia a la ah, gente. Eh, ahorita la, el chicharrón de trucha está en los 25 bolivianos. Qué delicia, nosotros con el equipo de Estamos Conectados enseguida vamos a estar degustando de este delicioso plato. José Luis, muchas gracias nuevamente la invitación a la gente para que venga a este lugar. Ah, eh, bueno, a todos los televidentes les invito a que vengan a este municipio de Guatajata a conocer nuestro querido pueblo, que puede como les decía hace un momento pueden conocer el lago Titicaca nuestro colegio, nuestra iglesia que son de hace mucho tiempo y también pueden degustar nuestros deliciosos platos aquí en las orillas del lago Titicaca ya lo saben entonces la invitación está hecha para que ustedes vengan a este lugar y además disfruten esta delicia de la comida típica de este lugar de nuestra región del lago Titicaca continuamos con más en su programa estamos conectados al aire libre Continuamos en este recorrido por el municipio de Guatajata. Ya lo saben, estamos en lo que es la Feria del Pescado, pero también hay cosas interesantes que les quiero mostrar. Hay algo que me ha llamado mucho la atención. Acompáñenme a ver de qué se trata, por favor. Me voy a venir por acá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido al programa, estamos conectados, por favor, a través de la señal de Avellala Televisión. Quisiera que nos cuente acerca de estas artesanías que se encuentran también acá en el municipio de Guatajata. Sí, perfecto. Esto lo traemos del lado de Cochamamba, una hora más allá de Huayculí, es el lugar exacto. Bueno, ¿qué aquí encontramos... Estas la son las artesanías. por sí. ejemplo, ¿no es cierto? Aquí sí. se, se sirve una sopita claro. deliciosa. Miren ustedes. Son... Para chairo, para se llevan. Ah, ya, muy bien, perfecto. No molesta, no sirve. Y tenemos en diferentes tamaños, además, ¿no sí, hay, Sí, desde los de afueritos, desde la medida, hay cucharitas. Anferos, cucharas, ¿esto está hecho de arcilla? Todo es de arcilla, todo. Aquellos blancos desde la misma arcilla. Pero tiene otro tipo de acabado. Exacto, solamente eso es con pintura brasilera lo pintamos perfecto aquí también hay alcancías hay también estitos a ver si nos va mostrando todo lo que podemos encontrar es un hornero Eso. Miren ustedes, qué bonita decoración para que usted este pueda también, tenerla en el hogar. es un, panadero, un zapatero, diré. Mire. Ah, tenemos ahí diferentes oficios, miren ustedes, en arcilla. Nos ha mostrado un panadero. Este es un Aquí un es el dentista. zapatero. Ahí está el dentista también. imagínense para un regalo, qué bonito detalle que ustedes este. pueda regalar este tipo de cosas, que además son hechas por manos bolivianas. Es un partero, gente. un partero también, un doctor diferentes profesiones especialidades las que encontramos en este tipo de artesanías entonces es son joyeros ah tiene un conejito precioso le devuelvo este para mostrar ahí está el conejito es precioso qué bonito sí, hay variedades ¿Tenemos floreros todo. tenemos jarras, esos hornitos por ejemplo esos son estos, es. jericitos lo llaman. A ver si ¿sí nos podemos venir por aquí para que usted me muestre, por favor. Me voy a invitar a que me acompañe. Sí. Estos hornitos, desde decía, me llamó muchísimo la atención. Son un... para adornos. Llevan a veces, pero funcionan para jugar. Yo pues creo que sí. Ajá, funciona bueno. sí, ah, funciona de verdad. Ajá, sí, ¿Sí, mi amor? 50. Sí. A 50. ¿Y esos, floreos, Mira, esos floreros? Esos floreros están a 20. Qué bonito. Sí, hay variedades. A ver, ese, ese salerito mostró, mi amor, es en forma de papa. Saleros. Qué lindo esto, miren. Son qué saleros. Qué precioso tiene la forma de una papa. Es un salerito. ¿Ven ustedes? Tenemos variedades. Qué lindo. Pueden encontrar un montón de cosas acá en este lugar. Y bueno, lo que nos hablaba también, este tipo de artesanías, que ya tienen otro tipo de acabado, que ya son pintadas, ¿no es cierto? Sí, esto es ya con pintura brasilera, el acabado. Sí. Son el mismo barro, pero de eso y tiene una especie de barniz, ¿no es cierto? Sí, estoy ya, con horno eléctrico. ¡Qué precioso! ¡Qué bueno! Yo le voy a pedir, por favor, a que usted eh, pueda hacer la invitación a la gente a pasar por este lugar y pueda adquirir las artesanías. Adelante, por favor. Aquí yo les puedo ofrecer todos, toda clase de cerámicas, como pueden ver, desde platitos, agüeritos, jazas, joyas para gas, para leña, paqueris, monederos, de todo tenemos surtido. Y también pueden pasar, si es que desean, ¿no? A toda la gente. Aquí estamos en Guatajata, desde la ciudad de Cochabamba, de la Yacta. Qué bien, qué lindo. Miren, un pedacito de todo puede comprar usted aquí en Guatajata. Hasta traen cosas de Cochabamba. Imagínense este tipo de decoración para la casa, realmente maravilloso. Yo le voy a pedir un salerito, por favor, que me lo vaya listando. Muchas gracias por haber compartido ya no con nosotros sí. estos minutos. No se preocupe. Bien amigos, nosotros vamos a seguir con más en este recorrido por el municipio de Guadalajara. Otras cosas que nos han llamado, por supuesto, la atención, estoy con doña Hortensia. Doña Hortensia, gracias por estos minutos, con el programa estamos conectados de a la televisión, es un gusto tenerla, bienvenida. Quiero que nos cuente, por favor, acerca de las artesanías se realista están hechas a más en la doctora, ¿no es cierto? ¿No? Sí, a veces te trato de... yo hago de estos... Llama, También Esta es de preciosa. ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer del una vez? Una semana. Una semana. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Se hace sacar la doctora? A ver, cuéntame sí. desde de que, que la sacan del de la... la eh, de la... lago. Primeramente, vengo de Cazurique. De de... Mi papá hace, hace tanto tiempo la hace, la hace las balsas. La Yo soy su hija. Las balsas grandes, grandes que las grandes, las que están paseando. Hace mi papá. Él es el. Marcelino Esteban. Él entonces desde siempre ha hecho estas balsas. Desde siempre. Y usted ha aprendido cómo se hace. Sí. Soy su hija. Cuéntame, entonces sacan ustedes la doctora del lago, después se hace secar. ¿Cómo es el procedimiento? Sacamos el lago de tritura, el verde cortamos con cuchillo y después sacamos al, al sol, después secamos y después hace tiempo hacemos? tiene que secar en el sol? Una semana. ¿Una semana? Sí. Sí. Y luego ya se puede comenzar a trenzar sí. ¿sí? Luego puedo hacer esto, llam, llamitas y después su trenza. Qué lindo. Sí. Y las tiene más de todo tamaño. ¿Esta nos decía que lleva una semana? ¿Aproximadamente? Sí, 30. aproximadamente. Una semana. Esta, por ejemplo, que es medialista, esto puedo hacer de un día, un día, y las más chiquititas que pueden sí, hacer. Sí, eso también es de dos días. Más, más difícil de hacer ese pequeñito, claro, porque tiene más detalles. Sí, más... sí, mientras más grande es, más sencillo. Sí sí, sí, sí. Es, es cierto. Sí, es también unas réplicas de las balsas que justamente hacía referencia Esa a la audiencia, la audiencia, que tiene que ver con las balsas, que se encuentran y que ha tenido que venir acá y abrir Gracias, con Las balsas y, y esta es, es una, es una réplica exacta de lo que tenemos en lado, de lo que se está por dentro, sí, a ver si nos puede mostrar, la papel este es el oro Oro, sí, oro ese bien, Olvidar es el de maestro. Amados, amados, que tienen todo. A ver, ¿cuáles son los detalles? Nos pueden contar ustedes? La balsa, ya lo vemos. ¿Quién más las... encontraba? encontrado? Su cabeza. Su cabeza es más difícil de hacer. Esa es de dos semanas tarda. Solo la cabeza, solo la cabeza. Eso también tiene mucho detalle. En la cabeza, ¿qué es esto que ocurre, Doña qué ¿Por qué tarda? Es más difícil hacer huésped. Pues. Sí, por los detalles que tiene hay que hacer, pues. Ah, tiene un molde. Sí, tiene un molde. Ah, ya, perfecto. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos todas las velas, los remos, su casa, ¿no? Su remo, su vela. ¿Ese trabajo cuánto tiempo le lleva hacer? La cabeza decíamos que tiene su tiempo, ¿no es cierto? Es más complicado. Pero el trabajo así ya realizado, ¿cuánto lo no sé? Un mes. Un mes, ustedes. Un mes es. ¿Esto es su casa? ¿Tiene una casa? Una semana. suelto solitas? Sí, suelta. Ah, ¿su casa ¿Talba. es de sí, claro, además el detalle si ustedes se fijan, está hecho esto de maderita de sí, madera. Es, este, sí. es un trabajo muy muy lindo el que se encuentra acá, que viene Manos de nuestros artesanos, de la gente que, muy aprende, muy que vive en este sector ¿no del lago, que no por ejemplo Doña Aurelia nos contaba de su papá, bien las bien balsas que él hacía y es algo que él aprendió, aprendido, por eso realiza esas hermanos artesanías. Hermanos Pero también encontramos paneros. ¿no? Sí, paneros. todo clase de animales hacemos, toda la familia. ¿Sí? Mi hermano sí. también familia, hace sombrero, dinosaurios, oso, león, de todo. No hemos traído en esta feria. Anterior año hemos traído, pero no, no nos alcanzó el tiempo, por eso no hemos traído los animales. Sabemos traer hay una muestra muy linda la que tiene oso, de todo. leones, tigre. Qué lindo, qué un sombrero, son también, grandes, pequeños, de todo el tamaño. ¿eh? con algo que viene de nuestro lago sagrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. La invitación, por favor, le envío a la gente para que venga con estas artesanías aquí en Guatajara. No, a través de las cámaras, por favor, usted allá y hace la invitación a toda la gente que nos sigue a través de las señales. de puedo pasar la instra podemos estamos haciendo los más ah, sillones grandes ah, también sillones. Como para comedor sí, para comedor hacemos mi papá hace toda clase toda clase no pueden venir a Marcelino Esteban Marcelino Esteban ya lo saben ustedes búsquenlo en la isla Suriqui si nos puede dar doña Hortensia, algún número de viaja a, todo, a toda el, internacional a hacer balsas grandes ah también ahí sí, afuera de nuestros sí, mi madre da rato mi papá, ¿sí? llevar en alto el nombre de nuestro país. ¿Verdad? Por el trabajo de sus manos, con este, este trabajo. que ha ido pasando? Nos sé decía si doña Ortiz de generación en generación, y es algo realmente maravilloso. Y que tiene que seguir eh, transmitiéndose así. ¿No es cierto usted a sus hijos? Digamos, para que ese tipo de cosas se conserve. Doña sí. Ortiz muchas gracias. ¿Tiene algún número de teléfono de repente? Donde le puedan llamar, hacer algún pedido, tengo de muebles, por favor. Si peloda para que lo pongamos nosotros al pie de la pantalla. A ver, 77, 70, 20, 53. Ese es mi número. Perfecto, ya lo saben, contáctense con doña. Para comedor una, este, docena, hacemos sillones, silla, mesa, mesa. Toda en cuanto a los costos, un comedor por ejemplo para unas seis personas, ¿cuánto me cuesta? ¿No puede ser al menos 2.000 dos 2.000 mil? Dos mil. ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Sí? sí. ¿Y este panerito, esto 25 Miren qué belleza. Ven? Venga, los invito a que pasen por acá, por lo que es ve hasta la isla Zuriki Que también debe no tener su encanto, ¿a cuánto tiempo de acá está la isla? Zuriki? ¿Hasta, hasta de aquí, hasta la Zuriki este, Una hora y media Hora y media. ¿Hay sí. ¿Aquí en Barça? En Lancha. En Lancha. En Lancha grande. La, sí, una hora y media. ¿Y qué encontramos en la isla sí? Sí. ¿Todo? Hay artesanía, hay comidita, pescados, hay todo. Sí, hay. Hay feria el día martes. Ah, los martes. Hay pescado allá, que como también en aquí. Claro, aquí vemos sí. un poquito de todo lo que usted puede comprar también en la isla sí. hay, artesanía. Sí. hay artesanía. Claro, vengan a vivir artesanías, los invitamos a que puedan llegar hasta este lugar. Y bueno, yo le voy a agradecer a doña Ortecia por estos minutos. Gracias por haber estado con nosotros. Vengan el 26 de octubre. El vestido de Totora de Feria va este... Ya tenemos la invitación para la Feria de la Totora el 26 de octubre. Nos dice, vamos a venir, vamos a buscarlo a su papá también para poder conversar con nuestra experiencia. Muchas gracias, doña Ortiz. Amigos, seguimos con nosotros. Los principales atractivos que se encuentran acá en el municipio de Guatacata son los juegos acuáticos y también el paseo en lanchas y en botes. Para esto hemos invitado a don Hernán que nos va a hablar acerca de esto. Don Hernán, ¿cómo está? Bienvenido al programa Estamos Conectados de Avilla y de la Televisión. Qué gusto tenerlo con nosotros. Ya muy, muy buenas tardes, agradecimientos a Guairita, agradecimientos también a lo que es este medio televisivo y saludos a todos los que están don viéndonos. Hernán. Vemos mucha gente, ¿no es cierto?, que viene acá. Muchísimo. Cuéntenos acerca de las características de estos juegos que uno encuentra acá y que por supuesto se convierte en un atractivo del lugar. Ya, muy bien, sabe que muy bien, agradecimientos por la visita, por este día, por la situación de lo que es eh, fomentar ¿no? y también fortificar en el ámbito de lo que es el turismo, nosotros, de esta comunidad de Guatajata. Estamos ofreciendo desde lo que es las balsas, tenemos también juegos, ven cómo es, tiburones, tenemos también globos, rompos, todos los aspectos que ustedes ven, ¿para qué? Para que el turismo y también, ¿no? Vaya reactivando lo que es el Pero ámbito. Esto, por de, ejemplo, mire que llama bastante la atención, además por el tema de los colores, ¿no es cierto? Y es algo que... De repente veíamos fuera del país, por ejemplo, en, en México. Venimos a decir en Caracas que yo he visto algo similar. Pero ya tenemos esto acá en Bolivia y muy cerca de La Paz, en el lado Titicaca. Sí, es, es una creatividad donde también... Eh... Aquí, la gente más que todos los hermanos quieren, pues algo novedoso. Se, por esa razón, sí. prácticamente se ha dado el esfuerzo de por lo menos dar la prioridad y tener este tipo de juegos, ¿no? ¿Para qué? Para que haya comodidad y también haya recreatividad. Y también aquí la, las personas van desestresándose con esta actividad. Que sí. Por esa razón, nosotros ofrecemos este tipo de juegos. ¿Algo más? Claro, ¿Podemos comentar? Don er a ver, tenemos estos juegos que son los más modernos, digamos, ¿sí? sí, sí. pero también tenemos las tradicionales balsas de Totora. Excelente. ¿Es cierto? Sí, las balsas de Totora prácticamente ofrecemos lo que es estos paseos turísticos, ¿no? Aquí están las balsas de Totoras y también, ¿no? Decirles a, a toda la comunidad, a toda la sociedad que nos está viendo, de que... Necesitamos un poco más de apoyo del gobierno central. Todos los muelles que ustedes ven, este tipo de atractivos que vienen, son inversiones personales. Ya son inversiones personales y cada uno, con el sacrificio de cada uno, se ha tratado de conseguir. ¿Para qué? Para reactivar este tipo de turismo. Qué interesante lo que dice don Hernán y es que tiene que ver justamente con esta reactivación turística. Por la pandemia nos hemos visto afectados todos, por supuesto, de gran manera. El sector del turismo y los comunarios del lugar, lo decía don Hernán, han visto en la iniciativa de poder implementar este tipo de juegos que por supuesto llaman mucho la atención de todos los que visitan el municipio de Guatajata y han invertido en esto para reactivar el turismo para que usted, que nos sigue a través de la señal de Avia y la televisión, pueda por supuesto conocer este tipo de lugares, este tipo de atractivos turísticos, además de disfrutar gastronomía y todo lo que tiene que ver con el municipio de Guatajata. Ahora, vamos a ir en, en este, ¿no es cierto? Sí, ¿No, Hernán? ¿Sí? Vamos a invitar a todo el equipo de Estamos Conectados, por favor. Ha sido un gusto. Gracias. Ha sido un gustito. Gracias. Bienvenidos Gracias. a todos los invitados. Nosotros todos sacamos la iniciativa de la cual nos hablaba el señor que justamente hacía referencia a estos juegos inflables. Son los comunarios del municipio de Guatajata que han decidido invertir en este tipo de juegos para que la gente, además de disfrutar del hermoso paisaje que nos ofrece el lago Titicaca, nuestro lago sagrado, por supuesto, pueda distraerse así en familia como lo estamos haciendo nosotros con nuestra familia acá y estamos conectados al aire libre y por supuesto disfrutar, pasar momentos muy agradables aquí ¿A quién no le gusta el lago Titicaca, quien no le gusta dar un paseo. Lo hemos hecho muchas veces en las balsas de Totora, pero ahora hay cosas nuevas, como este juego que se llama el juego del sillón, en el que ustedes pueden venir y disfrutar, pasar momentos únicos en compañía de su familia. Nosotros vamos a seguir disfrutando no solamente del juego, sino también de este maravilloso paisaje que nos ofrece el municipio de Guatajata en la provincia de Omasuyos del departamento de La Paz.